Carolina, gracias a todo el equipo de producción. Cinco segundos, José, en el máster allá, cinco segundos. Y gracias a toda la gente que nos está viendo en vivo ahora a través de este Telenor Canal 10 y a las que nos van a ver ahorita en las redes sociales. Miren, varios temas que tratar en el día de hoy. Primero quisiera que el equipo de producción me coloque las imágenes de los, del semáforo de la avenida Frank Grullón con Bienvenido Fuerte Tuarte en San Francisco de Macorís. Es ese. Sí, es, es. Ese es eh, la intercepción Frank Grullón con Bienvenido Fuerte Totalmente apagado. Cada vez que uno va a cruzar por ahí es un pandemonio. Es un caos. Porque nadie sabe a quién le toca. Y entonces ahí, fíjense que es una intercepción donde hay donde, se, donde cruza muchísimo vehículos, camiones, camiones pesadísimos y muchísimos vehículos que van saliendo y entrando a la ciudad. Atención al encargado, quisiera que por favor el equipo de producción envíe una gente a entrevistar a este señor que yo no sé quién es y que por cierto tampoco sé lo que está haciendo, no tengo nada personal contra él, pero por Dios. Los funcionarios públicos tienen que dar explicación. ¿Cómo es posible que hoy, eh, de, abrir para acá, cuántos meses hay muchachos de abrir para acá? Eh, Cuéntanos, a ver, Eso soy malísimo para la mano. Seis, que luego de seis meses no se haya resuelto ese problema de ese semáforo aquí en San Francisco de Macorís. con que las imágenes, muchachos. ¿Cómo es posible que, vamos a esperar que se, a, a, a que un camión mate a una gente en esa intercepción? Caramba, Siquio, por Dios. La gente que no te está funcionando, quítalo de ahí. ¡Quítalo! Usted es el alcalde. O sea, le voy a hacer este llamado y todos los días, mientras no se resuelva, lo voy a seguir haciendo. Con imágenes nuevas. Atención, muchachos, vamos a grabarlo todos los días. Para que la gente vea lo que está sucediendo ahí, es terrible. Y van a esperar a que un camión mate una gente ahí. O que hay una discusión y que... Y que, y que Dos gentes se maten Miren, miren ese camión. Miren, miren, miren eso. Míralo. No, no sé para qué lo corta el camarógrafo, pa, por, por Dios. ¿Por qué lo corta? Atención, psiquiátricos, resuelva eso, por favor. Resuélvalo. Cambiando de tema. Cuando yo trabajaba, caramba, cuatro. Cu -cu ¿Cuánto empeño le poníamos al trabajo? Pero bien, cambiando de tema, el, pre el presidente Luis Abinader y el, y el ministro de Turismo presentaron un logo que yo lo felicité ayer aquí. Yo dije, qué bueno, la marca País, qué bueno, una estrategia diferente. Qué bueno. Pero resulta que, ah, la ¿se acuerdan de, lo que a ustedes de la tendencia de Twitter?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 Y Que nosotros lo encontramos en este nivel y le estamos dando continuidad, pero no lo hizo el presidente de la república. No lo hizo. Miren el logo que supuesta, miren, miren el parecido entre las dos R, miren ahí, entre es la de nosotros, esa fue la que supuestamente plagiaron, idénticas. Eh, le quitaron la cuarta, pero prácticamente lo mismo, y entonces. ¿Qué hizo el gobierno? Salió de una vez y no, es que ese contrato no lo hicimos nosotros. Lo hicieron en el 19 para echarle la culpa al gobierno pasado, pero que se le olvidó algo, porque es que no llevan anotaciones. Se le olvidó que diciendo eso, estaban admitiendo que la idea no fue de ellos y que no estaban haciendo nada nuevo, sino que le dieron continuidad a un plan, a una estrategia que ya estaba montada. ¡Error! No pues decíanse qué es lo que van a hacer. Entonces debió decir el presidente... Estamos dando continuidad a un proyecto que encontramos en este nivel, eh, llevado a cabo por las autoridades pasadas ¿Qué le quita? No te hace menos grande decir la verdad, como el hospital de aquí de San Francisco de Macorís Cuando lo vayan a terminar, usted dice, lo encontramos en este nivel, en esta condición, y, y miren cuando lo estamos entregando en esta condición. Se te tenemos que ser sinceros, señores, ya la sociedad cambió. Ya la sociedad no le va a aguantar a ustedes ni le va a dejar pasar todas, todas las cositas que antes se dejaban pasar en los gobiernos pasados? No, porque la clase media ya está empoderada. Entiéndanlo, dejen de meter la pata, por Dios. Dejen de cometer errores. Lo hicieron con el presupuesto. Lo hicieron eh, con, con, la, con unos eh, seguridad que le pusieron a Melton Pineda y después le dieron para atrás. Miren metiendo la pata todos los días porque están improvisando, porque lo que quieren es, con lo, de, con lo del sueldo que el presidente lo, lo, lo, lo, lo donó, para tapar el caso de Kimberly. Luego que no suspenden a Kimberly, entonces ella aparece diciendo que va a tomar una licencia. Dios mío, van a poner a la gente loca. Se ve que están improvisando. Improvisando. Presidente, póngase a gobernar y deje el bochinche de Twitter. Usted está gobernando para Twitter, para, para hacer tendencia en Twitter. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Por otro lado, también aquí le pedí ayer a los diputados... Y senadores de la provincia de Duarte que renunciaran al barrilito. ¿Se acuerdan, muchachos? Yo siempre le digo, anótenlo. ¿Renunció Faride ayer? Yo le pedí aquí a lo, a lo de la provincia de Duarte que renunciaran para que los respetáramos. Ayer renunció Faride. Parece que me escuchó. Dijo, déjame renunciar. Y renunció Faride al barrilito por la presión que le hizo la sociedad. Renunció. Atención, Nicolás Hidalgo. Atención, el que va a estar por Olmedo Cava. Atención... El de para acá abajo, ¿cómo se llama? José Luis Rodríguez. Atención, el del el, el PLD, que Henry Acosta, y atención, Lupe Núñez. Renuncie a eso si usted quiere o si ustedes Sueña. quieren que uno, uno lo respete. Yo apuesto eh, que los demás van a renunciar. Pero que sí. Si no, ya saben. Para que los respetemos, renuncien a eso que ustedes no están para estar dando dádiva ni, ni, ni cuestión. Para eso están las demás instituciones. Por último. Un llamado especial a la Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes de, la, de San Francisco de Macorís, del Instituto Social de Duarte. Atención a, a los fiscales. Tienen las imágenes ahí, Israel, de, de los niños. Miren esto. Atención, yo se lo he pedido de diferentes maneras. Y a esto no le voy a bajar ni un chin. No podemos seguir permitiendo que sigan explotando en nuestras calles ante la vista de nosotros a esos niños con problemas mentales y con problemas físicos. Y aquí yo quiero hacer un llamado a las autoridades. Si esa gente no tienen con qué mantener a esos niños, vamos a buscarle una solución a eso. Pero no podemos, no podemos permitir que esa niña que está ahí frente a la sirena, paga la, la, la publicidad, la sigan explotando, aguantando solo el día entero. Porque la madre seguro no podría trabajar, no sé qué condición es. Pero tiene la niña mientras tanto el día entero al tetero del sol, como decimos en el campo, para pedirle a la gente. Eso es explotación. La está utilizando, aunque sea para su propio beneficio. No puede ser. Esa niña debe estar en un lugar tranquila, sin estar aguantando ese sol. Miren esa, que, tiene, que, que es evidente que tiene problemas mentales. Vamos a ponerla en full pantalla, por favor. Que tiene problemas mentales esa niña. Y yo no sé si es su mamá o su abuela, una señora... La está explotando. Yo, ese soy yo que la estoy grabando. Mírala ahí. Ella, desde el que me ve que la estoy grabando, de una vez sale corriendo. Atención, fiscalía de niños y, Niño y adolescentes. Eso es explotación y está prohibido. Hay un código que defiende a los niños, por Dios. Vamos a aplicarlo. Usted dirá, bueno, pero es que ellos tienen derecho a vivir. Sí, pero no a explotar esos niños. Utilizarlos para, para, para apelar a la. ¿Verdad? A la sensibilidad de la gente para que le den dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Realmente para la alimentación de esos niños, para la salud de esos niños, para la educación de esos niños? ¿Realmente es así? ¿Para la recreación de esos niños? Esos niños los que viven trabajando todos los días, eh, eh, seguro eh, 12 y 14 horas. Nadie, nadie hace nada, nadie investiga nada. Así que yo quiero, porque sé que los fiscales de aquí eh, son personas bastante honestas, y bastante trabajadores, me consta eso, eh, sé que de ahora en adelante vamos a iniciar un proceso, le estoy invitando a que, a que lo hagamos, un proceso para identificar estos niños que están siendo explotados en San Francisco de Macorís, que los padres, eh, naturalmente, verdad, luego de una investigación con Ani, se determine cuál es la realidad para que el Estado le busque una solución, pero no podemos permitir que esa niña, especialmente la que está eh, eh, frente aquí a la sirena, las sigan colocando ahí el día entero en el sol, esa niña quemándose, quemándose en el sol ahí. Señores, yo tengo hijos, y yo, ve, yo veo mis hijos ahí sentados, eh, aguantando ese sol, pero por Dios, no podemos seguirlo permitiendo. Miren, ahí la tienen en la sombra, por eso es un momento, porque la, la ponen a la orilla de la calle ahí, cuando cruzan los vehículos, precisamente. La mamá o la señora que la tiene, tiene la culpa, no se sabe, lo que tenemos que resolver, eso somos nosotros. Somos nosotros. Porque esa señora cuando viene a ver, lo único que sabe es pedir. ¿Qué le podemos exigir? ¿Le podemos exigir que ella cree un mecanismo de defensa de esa niña? Claro que no. ¿Le podemos echar la culpa a ella, a la señora? Claro que no. El, el sistema la ha llevado a eso. Somos nosotros los entes eh, eh, que quizás tenemos un poquito más de, de, de, de desarrollo y de pensamiento un poquito más abierto. Que tenemos que resolver eso? Así que por favor a las autoridades Llámese CONANI Llámese Fiscalía de Niños y, Niño y Adolescentes Llámese Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Llámese Gobernación de la Provincia Duarte Si esa gente lo que necesitan es que le paguen un sueldo Para que mantengan esos niños sin tener que estar en la calle Vamos a hacerlo Que muchísima gente cobrando un viaje de botella Especialmente en el ayuntamiento ahí. Muchísima gente que, que, eh, eh, cobrando 8 y 10 mil pesos Que no dan un golpe nunca ¡Nunca! Y que esta gente esté utilizando a esos niños en la calle, explotándolos porque eso es explotación. Eso es explotación y está penado por el código del menor. Por Dios, vamos a aplicar la ley y vamos a hacerle sentir a este pueblo que estamos presentes y esos niños vamos a evitar que los sigan explotando en nuestras calles. Bien, muchísimas gracias, Gergian Vamos inmediatamente.